Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Estoy trabajando con esta novelaza de Julián Mocorova. Miren lo que ponemos acá. Habla de un amigo, no importa el contexto, dice Por ese entonces nuestro baterista trabajaba en un sello discográfico de heavy metal empotrado en un garage de Belgrano L. Bueno, mira cómo pronuncié esta palabra ¿no es cierto? ¿Saben qué? Si uno se fija un poco, en el DPD... ¿Mm? Garaje, dice local donde se guarda automóviles, taller de reparación de vehículos. Andrés movió mi auto. ¿Eh? Van ejemplos, dice acá. Lo importante de este lado es adaptación gráfica de la francesa garage, aunque en amplias zonas de América se emplea a menudo el extranjerismo crudo. como decimos acá en nuestro país? Eh, de Julián, yes. garage, es lo más normal del mundo con su grafía y pronunciación originaria: garage. ¿eh? No hay razón para que esta palabra quede excluida del proceso de adaptación seguido por las voces francesas terminadas en age, eh, en age, que se han incorporado al español y que se han adaptado siempre con la terminación age. Por ejemplo, bagaje en lugar de bagage, brebaje en lugar de brebaje, menage, menage a trois, eh, menage, ok, bueno. Este menaje a es una azucarera, una taza de té y una tetera. ¿Me explico? Bueno, esto para los más chiquitos que no están mirando. Eh, garage, entonces. Y acá tenemos un ejemplo de lo que siempre, eternamente, el escritor, decimos nosotros acá, en el taller de corte y corrección, se queda con lo adecuado en lugar de lo correcto. Te quedas con lo adecuado en lugar de quedarte con lo correcto. ¿Qué significa eso? Yo ni, ni, ni loco lo voy a poner acá garaje con G. ¿eh? Le vamos a poner, ¿qué les parece? Garage. ¿Ven? Ahí está. No hay razón alguna. Hay una razón. Dice la academia que no hay una razón. Yo digo que hay una razón. El uso. Simplemente el uso. Claro. Este, la palabra pijama. ¿Te acuerdas cómo suena pijama cuando uno lo leía? Nosotros decimos pijama. Pijama, tranquilamente se puede, ¿eh? en América, es lo que en los gallegos llaman el pijama, ¿ves? Prenda para dormir, generalmente, acá Julián se ríe, prenda para dormir, a ver que lo diga el gallegos, mirá, a ver, ahí va. Pijama, del inglés Pijamas, este del Indy P, E, Ma, y este del Persa P, I, e, me prenda de pierna, 1M, prenda para dormir, generalmente compuesta de pantalón y chaqueta de tela ligera, en algunos lugares de AM, UTCF. Con esto de UTCF, en algunos lugares de América usado también como femenino, la pijama ¿eh? o el pijama, como decimos acá. Bueno, fantástico. ¿Sí? Así que nos quedamos con lo adecuado ¿eh? más que con lo correcto. ¿eh? Acá tenemos entonces, por ese entonces, nuestro baterista trabajaba en un sello discográfico de heavy metal empotrado en un garage de verano R y no precisamos, muchachos, ponerla con itálicas. ¿eh? Es una palabra de lo más habitual. Yo en mi vida, en mis 61 años que tengo, oí que alguien dijese, eh, voy para el garaje. ¿eh? En todo caso lo oí en otros países. Pero Garage es acá en Argentina. Somos muy afrancesados los argentinos. Vaya a saber. Hasta pronto, amigos. Pugar arriba para Marcelo Di Marco y sigan compartiendo y suscribiéndose a este canal. No paren de likear, de contarle a sus amigos lo bien que les hace este canal. Chao, hasta pronto.